Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a tu canal Avance IT. En el día de hoy vamos a hacer un video de cómo yo puedo subir una imagen a Instagram desde mi computadora. Así que este video va a ser simple y sencillo y no vamos a tener que descargar ningún programa. Así que vamos a ello. Ok, la imagen que nosotros vamos a subir es esta, Avance IT, que es el logo eh, de este mismo canal de YouTube. Entonces simplemente nosotros vamos a ir a Google y vamos a escribir Instagram a ustedes le va a pedir correo y contraseña a mí no me lo va a pedir porque ya yo lo he, lo he puesto anteriormente simplemente ustedes le van a dar correo y contraseña una vez nosotros tenemos dentro de instagram vamos a entrar a nuestro perfil después que yo entre a mi perfil yo le voy a dar un clic derecho y le voy a dar a inspeccionar cuando yo le dé inspeccionar este botoncito que está aquí representa como un visor para que sea tablet o celulares, simplemente debe estar en azul. Si no, ustedes le dan un clic. Miren, ahí está negro. Ustedes lo deben poner en azul. Miren cómo el mouse, si yo lo muevo, se cambia. Si salgo, se vuelve a flecha. Pero eso, esa bolita que está ahí simboliza el touch del celular. Simplemente ustedes van a dar clic hasta que tengan su bolita. Cuando ustedes vean su bolita, cierran aquí o lo minimizan. Perdón, lo minimizan. Y ustedes entonces vamos a subir la foto ahora. Vamos a dar a refrescar. Después que damos a refrescar, entonces aparece aquí abajo el botoncito de subir mi imagen. Le voy a dar un clic. Voy a seleccionar la imagen. Le voy a dar a abrir. Miren ahí la imagen. Si yo quiero, la puedo voltear. Si quiero, la puedo poner un poquito más pequeña. Luego le voy a dar aquí a siguiente. Aquí en la opción de siguiente yo puedo agregar una ubicación. Imagínense, yo me encuentro en Santo Domingo. Eh, se puede etiquetar ahí personas y antes se podía poner hashtag o yo ponía yo podía poner una descripción parece que lo Instagram lo ha actualizado y ya no se puede poner descripción simplemente ustedes lo que hacen es que se van a su celular y ponen la descripción de su celular le voy a dar a compartir y miren cómo ya mi imagen está arriba le voy a dar aquí para entrar a mi perfil y miren ahí como ya yo tengo mi imagen. Bien, entonces esto es muy importante cuando nosotros tenemos imagen en la computadora y la necesitamos poner en Instagram. No es necesario tener que enviarla al correo, tener que descargarla en el celular y después subirla a Instagram. Sino que simplemente con este paso te puede subir directamente sus imágenes desde su computadora a su cuenta de Instagram. Espero que le haya servido de mucha ayuda este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.